Bueno y ahora nos encontramos con Bianca, por favor coméntame acerca de qué personaje de anime tú estás caracterizada. Pues yo estoy caracterizada de Pic de, del anime Shingeki no Kyojin de la cuarta temporada. Genial, y hablando acerca de la caracterización, es importante hablar acerca del cosplay, por favor háblame acerca de eso. Bueno. Es una característica de los personajes de anime que cada fan que uno quiere presentar a su personaje favorito se caracteriza Muchas veces se tarda en buscar cada uno de los eh, ropa que tiene que estar en el personaje Más tardar siempre se tarda un tiempo para buscar y parecerse a ese personaje que uno queremos por ejemplo, acá en Bolivia no hay muchas tiendas de anime que puedan vender ese tipo de ropas. Generalmente se hace a pedido y mayormente es un poco más la economía. Para hacer el cosplay tenemos que tener una alta gama de economía porque la peluca cuesta, eh, el traje también y generalmente los modistas que hacen eh, nos cobran. Actualmente también, nos, no en Bolivia, eh, las personas discriminan a los que hacen cosplay porque nos tachan de infantiles o que solamente en Halloween podemos disfrazarnos, pero no. En realidad nosotros nos disfrazamos en cada evento de anime que haya porque actualmente hay concursos para hacer el cosplay y generalmente se da un monto de dinero o un premio para el participante que hace. Generalmente las categorías para hacer el cosplay es desde los niños hasta los adultos y jóvenes. Y generalmente hay algunos jurados que dicen de que solamente las flaquitas y altas o flacos y altos pueden, pero actualmente pueden hacerlo todo. Por ejemplo, yo me caracterizo que yo no soy así, flaquita, no. pero yo soy gordita y yo me identifique con el personaje y a mí me tardó hacer el cosplay por lo menos tres semanas porque no había y generalmente lo utilicé eh, en la ropa americana porque la ropa americana hay algunos algunas ropas algunos disfraces pero no siempre es igualito entonces tengo que ir a un modista a que me lo me lo haga el traje En sí igual también las pelucas No hay acá muchas tiendas Para comprar las pelucas porque Generalmente eh, la Miku Que es una Personaje de Vocaloid eh, Tienen que caracterizarse Con un cabello largo Y unas botas Generalmente los personajes de anime que tenemos que hacer cosplay, son sus cabellos bien largos, sus botas para los hombres es lo mismo que tienen que hacer sus zapatos, su pantalón y su cabello, muchas veces como ya les dije eh, no siempre podemos conseguir eso tenemos que buscar pelucas tenemos que buscar eh, ropas y generalmente para los niños también, porque dicen, ¿cómo le vas a disfrazar a tu niño eso? Pero si el niño quiere disfrazarse de Goku de Dragon Ball Z, tenemos que cumplir eso. Y para que participe tiene que parecerse. Muchas veces en los concursos de, de anime, los eventos que hay de cosplay, muchas veces los jurados no siempre te, te hacen pasar a semifinales, porque te dicen, tú no te pareces, o son muy discriminadores. Actualmente no debería haber eso, pero bueno... Yo les digo a las personas que no que no les importa lo que digan los demás, que ellos lo hagan porque les gusta Que si les gusta el anime que lo hagan, que digamos si los géneros del anime hay el yaoi, el hentai, eh, el anime normal así Que lo hagan, que, que les importa que, que les discriminen, si, si te gusta algo Solo tienes que demostrarlo y que la gente que diga, que opine, que le valga lo que opine. Solo disfruta y haz lo que más te gusta. Si amas el anime, hazlo. Los otakus eh, siempre se bañan y pues hay que pasarlo bien. Bueno y ahora es momento de hablar con Jessica y Lindsay. ¿Qué chicas, ¿cómo están? Muy bien, bien Bueno, pues nosotros estamos muy ansiosos de que nos hablen acerca de otro género de lo que es el anime Por favor, coméntenos El yaoi, o también conocido como BL, es la relación íntima entre dos hombres y... Bueno, hay distintos géneros, y ahorita voy a hablar del Omega Birds Bueno, aquí hay tres protagonistas, es el alfa, el Omega y el Beta Entre esos tres, el alfa es el dominante, el... que bueno, es el dominante, y el omega es el que se puede reproducir y el beta es el más común. Bueno, eh, el yaoi se ha, se ha creado en, el, en los años 70, más, y aquí se ha aceptado en Bolivia, se ha aceptado el 2008, y esto se celebra el primero de agosto. Bueno, hay distintos tipos de yaoi, hay el yaoi heart, el yaoi depresivo y el yaoi omega verse. Bueno, en el yaoi más... Ven las mujeres el yaoi que los hombres. Y a los hombres se los conoce como fundashis y a las mujeres como fugoshis. Es bien difícil dejarlo. Hay ¿En? chicas que no lo pueden dejar. Entonces, eh, las chicas que inician con el yaoi, ya no, me dijiste, ¿no? Ya no se van. Ya no pueden salirse de eso porque es, no sé, difícil, ¿no? Sí. Bueno, a lo contrario de los hombres, hay veces que los hombres dicen que es feo y no, pues no es feo. Las chicas lo decimos de otra manera, que es bonito. ¿A ti te gusta el yaoi? Sí. ¿Qué te gusta del yaoi? El drama, eh, el daño psicológico, la comedia, eh, lo que hacen reír o es que tienen otras cosas, que a veces el chico se sabe disfrazar de mujer uh -huh. para conquistarle al otro chico y, y así. Buenísimo, por favor, ¿podrías comentarnos eh, de qué estás caracterizada de repente? Somos de una, de una escuela preparatoria, que las dos estamos en un grupo de foto fotografía, muy bien dicho eso y así. Bueno chicos, por favor, ahora conversemos acerca de una experiencia propia. Por ejemplo, eh, ¿a qué edad ingresaron a lo que es el mundo del anime? Yo conocía muy pocos animes cuando era niña, conocía los básicos, eh, Dragon Ball, Pokémon, eh, Digimon, o sea, muy poco. Después ya hace unos tres años más o menos volví a ver anime gracias a él, él me volvió a meter a este mundo del anime y empezamos a ver animes como pareja genial son pareja sí, sí. buenísimo aquí podemos <risas> ver también un claro ejemplo de esa es eso que es muy lindo que entre pareja puedan compartir gustos aficiones muchas veces pasa que hay hay el, el chico le gusta una cosa pero la chica no o al revés Y bueno, pues eso puede causar hasta peleas, ¿verdad? Pero no es su caso No, no. no. Bueno, no es su caso, no Y bueno, por mi parte yo he iniciado Por lo menos desde los 10 años Igual viendo Dragon Ball, cosas de esas Pero lo gracioso es que de mi parte Yo no sabía que era exactamente anime ah, okay. Yo lo veía como, ah, un dibujo animado Exacto Sí, ya después poco a poco Mientras veía más otros animes Ya buscando, informándome Me he dado cuenta Y me he enterado de que es anime O sea, un, es, esto viene de Japón Claro que sí Y nos pasa a muchos, ¿verdad? Yo de niño, y conocemos muchos, ¿no? ¿Verdad? Eh, Bakugan, Dragon sí. Ball Z, eh, después eh, Naruto, Pokémon, que bueno, pues mayormente a nivel mundial son muy conocidos, pero también existen muchos más, ¿verdad? Por favor, coméntame, ¿cuál es tu anime favorito? Uy, yo no puedo escoger un anime favorito ¿Tienes Mis, muchos? Muchos, pero lo, el top 2 para mí sería Shingeki no Kyojin Que ya ha terminado el manga, ya, ya no está en emisión Pero el anime sí está en emisión A fin de año va a salir la última temporada ¿Nos podrías y... spoilear un poco o nos podrías comentar Uy, un poco sí. De lo que trata para que las personas también les llamen la atención y puedan ver este anime? Bueno, al inicio se trata de personas que están encerradas en muros y titanes que atacan, pero al final cambia totalmente la historia se muestra el trasfondo se muestra la verdadera historia se muestra por qué han surgido los titanes, quiénes son los titanes se muestra por qué están en los muros qué son los muros, se muestra Ah, es hermoso, sí, genial, hermoso. me llamó bastante la atención, yo creo que le voy a dar una revisadita también a eso por favor tú coméntame, ¿cuál es tu anime favorito? por mi parte igual, sinceramente eh, yo no puedo escoger entre One Piece y Los Caballeros del Zodíaco Los Caballeros del Zodíaco yo lo he visto desde que era muy pequeño y One Piece bueno, lo he visto desde que estaba por lo menos en la prepromoción de uh -huh. mi colegio y los dos me encantan, los dos los, son muy buenos Los Caballeros del Zodíaco son muy conocidos sí. Todo el mundo casi lo ha visto. Háblame acerca de la otra de la otra del otro anime, One Piece, eh, One Piece más sí. o menos de qué es. Igual, One Piece, bueno, es un anime súper antiguo, si no me equivoco, tiene ya más de 25 años, que, bueno, se trata sobre el, los piratas, un pirata que quiere ser el rey de los piratas y todas las aventuras que va a tener con su tripulación, batallas que va a tener con la marina, con otros piratas para lograr ser el rey. Genial, chicos, esta, esta, este anime llama bastante la atención de las personas, yo sé que ellos también van a revisar en casita. Ya para finalizar, quiero saber su opinión. Sabemos que en la sociedad hay todo tipo de personas. Y bueno, hay personas que catalogan a los que les gusta el anime como personas infantiles porque se visten de manera diferente o se caracterizan por un anime en específico, ¿verdad? ¿Qué opinan acerca de eso? yo pienso que ellos no tienen ningún derecho de opinar sobre nosotros a nosotros nos gusta hacer eso y si nos queremos vestir así para el diario es un problema nuestro a nosotros nos encanta nos encanta caracterizar nos encanta hablar de eso y mostrar que somos otakus que no significa necesariamente fan del anime, significa fan en general, pero a nosotros nos gusta eso y a mí en lo personal no me importa lo que piensen los demás. Bueno, en lo personal yo pienso que mientras no hagas daño a nadie, eh, no importa cómo te vistas o qué es lo que te guste. Eh, nosotros, por ejemplo, yo no soy tanto de usar cosplay como usan otros, uh -huh. pero sí uso, por ejemplo, un sudaderas así, con símbolos o imagen de algún anime. Y a mí me gusta. Y yo pienso que si a esas personas tal vez no les agrada, es bueno, es su problema. Pero mientras uno no haga daño a nadie, no, no tiene por qué molestarles. Bueno, sabemos que existen muchos géneros de anime. Y personalmente, chicos, a mí me gusta bastante lo que es el terror. ¿Qué animes me recomendarías, por favor? Animes gore, como se los dice también. Te recomendaría el eh, A Camera Kill, Elfen Lead, Tokyo Ghoul, eh, Bloodseed y este, Another. ¿Me podrías comentar en qué consiste el gore? Muchas personas no tenemos esa idea clara. El gore eh, tiene significado más que todo en lo que es sangre, horror, decapitaciones, tripas o desmembramiento des, ¿no? sí exacto sí más en eso bueno una, una serie se puede decir de anime muy conocida es Death Note verdad yo la he visto es muy buena podrías comentarme un poco también acerca de esta serie Death Note eh, nos habla más sobre un, el caso de un asesino de un libro de un libro el cual una persona lo escribe escribe el nombre del personaje de la persona de la forma en la cual quiere matarla o, o asesinarla y es un caso también más de este Más un caso policíaco De investigación Y así Y también podemos observar tu caracterización uh -huh. Que igual llama bastante la atención ¿Tú la has realizado o la has comprado? Sí, yo lo he realizado no es nada difícil este personaje hay otros personajes que sí tienen muchos detalles muchas características Y Generalmente uno necesita ayuda puedes tener ayuda de Cosmakers que se dedican a hacer trajes especialmente de anime o de cualquier otro personaje Bueno ya para finalizar la invitación para aquellos muchachos para aquellas muchachas que quieren ingresar al mundo de anime pero específicamente a lo que es la caracterización al cosplay por favor unas palabras la verdad amigos, el cosplay es un arte, un arte del cual no se ve, la verdad a mí me gustó por lo que son sus colores, por lo que son los vestuarios, más que todo se enfoca en lo japonés, y eso es lo que más me llamó la atención. Buenísimo, y uh -huh. también tú por favor unas palabras ¿Para? para esas personas que quieren ingresar a este mundo. Si le quieren caracterizarse de algún personaje, háganlo con amor, háganlo por su gusto. Por más que haya personas que te discriminen, que te digan que no te pareces, que tú lo hiciste feo, no les hagas caso. Hazlo por ti, siéntete bien tú y disfruta del evento y con tus amigos, caracterizando al personaje que te gusta. Que no te importe lo que diga la gente, vive tu vida al máximo. Punto final a la entrega de hoy. Esto fue tu programa... ¡Ajá, Ay, Ay, urbano! ¡Chao, chao amigos! ¡Nos vemos!